Grandiosos juegos para la Play 2. Número 1: Una de las sagas con la historia más emocionante y enredada de todas una especie de crossover entre los personajes del mundo de Disney y los personajes de los creadores de Final Fantasy Kingdom Hearts, en este caso Kingdom Hearts Final Mix, la cual es una mejorada versión con más contenido y modificaciones controlaremos a nuestro protagonista Sora quien con la ayuda de Donald y Goofy viajarán entre los mundos que conforman las películas de Disney para salvarlos de la oscuridad que se cierne sobre ellos, puede que la jugabilidad sea un poco engorrosa, hay que admitir que los saltos de Sora y sus peleas dejan mucho que desear, pero dejando eso de lado, la historia es completamente maravillosa y la banda sonora es una de las mejores que he escuchado en mi vida. Además, aunque se trate de Disney y muchos me entenderán lo que quiero decir, Kingdom Hearts es una de las pocas cosas que valieron la pena. Número 2 Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 es la tercera entrega de una serie de juegos de lucha y uno de los juegos más valorados y aclamados por los fans de Dragon Ball. Su nueva historia es similar al manga y anime. Cuenta con una gran cantidad de personajes a elegir y desbloquear a medida que avances y ganes batallas en la historia principal Cuenta con una divertida jugabilidad y de igual forma los jugadores pueden seleccionar las batallas de diferentes sagas Y proceder a través de la historia de Dragon Ball a Dragon Ball GT e incluso varias películas de Dragon Ball Z Por lo que esta entrega se considera una de las mejores en comparación a sus dos antecesoras Número 3 Metal Gear Solid 2 Es la segunda entrega y continuación del popular videojuego de sigilo Metal Gear Solid de la Play 1 Es una saga increíble al estilo película llena de acción, espionaje, grandes personajes y momentos de suspenso donde te adentrarás completamente en la historia como si estuvieras viviendo en una película En cuanto a su jugabilidad, es parecida y mucho más cómoda que su primera entrega Sin embargo, este juego se basa más que todo en las escenas que en controlar el personaje Así que lo más importante, es que disfrutes de su asombrosa historia. Número 4 Resident Evil 4 El juego de terror, zombies y horror que de todas las sagas es el más popular por sus seguidas remasterizaciones. Pero para los que no pueden jugar en una Play 4 o una Play 5, en la Play 2 no hay ningún problema La historia será la misma que en sus versiones mejoradas A pesar de que a muchos les encanta este juego, a mí no mucho, a excepción de su historia y su trama principal Hay que admitir que la saga de Resident Evil cuenta con una de las historias de zombies más originales e increíbles que haya visto Pero con respecto a la jugabilidad en Resident Evil 4, el solo hecho de estar protegiendo a una persona que no sabe defenderse sola de principio a fin es bastante tedioso las balas son tan limitadas que en muchas ocasiones te quedas sin nada porque es complicado apuntarlo a los enemigos en la cabeza. Además que los gráficos son un tanto borrosos y cuesta encontrar los objetos en el camino. Pero omitiendo todo esto, el juego es una maravilla. Quizás en sus remasterizaciones hayan mejorado estas opciones, pero el tema de proteger siempre a Ashley habría que pensárselo. Pero ustedes prueben y me cuentan en los comentarios qué tal les pareció. 5. Naruto Ultimate Ninja 3 Es otra saga de juegos de lucha basadas en el manga y anime de Naruto. Las batallas son en 2D y los jugadores pueden seleccionar los personajes que hayan sido desbloqueados en su modo de historia. En esta tercera entrega, a diferencia de las anteriores, la historia del juego cambió para adquirir unos ligeros toques de RPG, pudiéndonos mover con total libertad por toda la villa de Konoha. Además de que podemos revivir toda la historia de Naruto desde la primera etapa de la serie, así que no hace falta jugar sus dos anteriores entregas para conocer la maravillosa historia de este personaje. Y estos han sido varios increíbles juegos para la PlayStation 2. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita y escribir en la caja de comentarios cuál de estos juegos quieren verme jugar o hacer una guía. ¡Hasta la próxima!